Bueno, muy buenos días a todos. Eh, buenos días también a las personas que se han conectado por streaming, que me comentan que hay unas 35 personas conectadas. Y, bueno, bienvenidos a la jornada divulgativa sobre el programa Wi-Fi for You, eh, que, como sabéis, es un programa de la Comisión Europea para facilitar el despliegue de esta tecnología en, en, en zonas públicas, en espacios públicos. Precisamente ahora, en el mes de mayo, se ha, se ha resuelto la segunda convocatoria y ha habido pues eh, 82 municipios andaluces, han sido beneficiarios y además repartidos, muy repartidos por toda Andalucía. pues Lo cual bueno creo que, que es, un, es un éxito, no dado que esto representa el 16% del presupuesto total que la Comisión destina al programa en España. ¿no? Eh, tenemos la suerte hoy de contar aquí con Fernando Ferrero. ...que es, es ingeniero de telecomunicación. Fernando, además, tiene más de 15 años de experiencia en la dirección y desarrollo de proyectos de telecomunicaciones. Pero, sobre todo, Fernando bueno, actualmente ocupa la posición de experto nacional destacado de la Comisión Europea y, y ha participado directamente en este programa... Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un lujo tenerlo hoy aquí, para no solo para contarnos el, todos los detalles del programa, sino que sobre todo también para que podáis plantearle todas las dudas y consultas que tengáis. Eh, que siempre, bueno, de forma directa siempre es mucho más agradable, mucho más eh, clarificante no que, que la distancia a través de, de un correo o de, de otro tipo de, de medio. Así que... Yo prácticamente le voy a dar ya la palabra a Fernando porque él es el experto y es el que nos va a contar todos los detalles del programa. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias, Lorito, directora general. Eh, bueno, he dicho demasiadas veces la palabra <risa> experto. Eh, eh, yo pretendía que esto fuera una cosa, además, como estamos prácticamente como en casa, eh, nada formal. Es ¿vale? si decir, había, pre había pre preparado una... ¿Se escuchará mejor? preparar una pequeña presentación para explicar de forma general lo que es y lo que no es el programa wifi for you o lo que pretende o no pretende el programa y, y luego básicamente que fuerais vosotros los que preguntarais y simplemente nos dedicáramos a, a, aclarar, a aclarar dudas ¿vale? porque es verdad que sí que llegan hay una página hay una página web con preguntas y respuestas frecuentes pero nos siguen llegando muchas mucha dudas sobre este programa así que Creo que era una buena ocasión para que pudiéramos, digamos, hablar, clara, hablar claramente sobre casos concretos, dudas concretas que Vale. Entonces bueno, En principio, el programa Wi-Fi for You, ahí te, como tenéis ahí, parte de, de un, del discurso del presidente Juncker en 2016 en el Estado de la Unión, que propuso que para 2020 pues, hubiera Wi-Fi wi gratis en en todos los municipios y, y pueblos europeos. Y a partir de ahí pues la comisión le dio forma, le dio forma a este proyecto. ¿vale? Entonces, es importante resaltar una cosa que nos preguntan mucho, que hay muchas quejas. Este proyecto no es un proyecto eh, para simplemente para desplegar wifi gratis en los ayuntamientos. es La idea del proyecto es más para concienciar, especialmente a las administraciones locales, de la importancia de lo digital en general y la conectividad de alta velocidad en particular. Es decir, si el año, si el siglo pasado era la electricidad el agua, los temas que siempre han importado más a nivel local, pues dale la importancia que se merece a las telecomunicaciones y a las redes de alta velocidad en particular. Ese es el objetivo, digamos, que hay detrás de este proyecto. ¿vale? es decir, no es un proyecto pensado para combatir la brecha digital. Este no es el proyecto que tiene que solucionar los municipios pequeños que no tienen banda ancha y esta es la forma de llevarlo. Esa no es la idea. Es decir, que si de paso ayuda, perfecto. Pero la idea es eh, concienciar de las telecomunicaciones eh, a nivel local y para eso una de, la, de las formas que se ha pensado es eh, desplegar un wifi gratis de alta velocidad de forma que Además, los ciudadanos puedan tener la experiencia de lo que, de lo que se ha llamado la, la sociedad Gigabit y eso pueda también ayudar a la demanda de, de conexiones de alta velocidad a nivel, a nivel particular. ¿Vale? Entonces, bueno, como decía, la, la, lo que se llama la sociedad Gigabit es una comunicación de la comisión que incluye los, los objetivos de conectividad para 2025. Si sabéis, hay unos objetivos de conectividad para 2020 que eran que todos los en toda la, en toda Europa en todos los estuviera conectividad de 30 megabits por segundo y al menos la mitad de la población esté conectada con, con conexiones de más de 100 megabits por segundo y para 2025 hay unos objetivos todavía mucho más ambiciosos llegando a conexiones de 1 gigabit por segundo para todos los lo que se ha llamado los, los edificios o los sitios digamos de importancia socioeconómica y para todas las para todas las casas debería debería haber conexiones de 100 megabits por segundo, incluso ampliables hasta un gigabit por segundo. Entonces digamos como son unos objetivos bastante ambiciosos y en los cuales también es importante decir porque muchas veces siempre pensamos que vamos por detrás, que, que tenemos que ponernos al día con Europa. En este caso España es de los que está mejor y también creo que es importante comentarlo que queda mucho por hacer, pero somos de los que estamos mejor posicionados en este en este tema. Así que, así que, bueno, era importante comentarlo. El proyecto en concreto, pero bueno, que estas cifras probablemente ya las, cono ya las conocéis. El presupuesto es de 120 millones de euros. De hecho, en realidad, probablemente sea mayor. Se va a ampliar, aunque todavía no está aunque todavía no está seguro cuánto. No será mucho más, pero se va a ampliar un poco más. De forma que la estimación es que habrá más de 8.000 municipios que podrán tener un, un voucher de, esta, de estas características. Eso supondrá aproximadamente algo menos del 10% de todos los municipios de Europa, que son unos 88.000. Y la idea es proporcionar un acceso fácil a internet con, alta, con una muy alta calidad de servicio. ¿Vale? No sé cuántos de vosotros habéis, os habéis peleado con el, con el portal, ¿vale? que es el, es el mecanismo tras el cual se, se hace todo el registro, la solicitud y todos los pasos que, que, que tenéis que seguir una vez que seáis beneficiarios de, un, de uno de los bonos para, re, para registrar la instalación y luego reclamar el pago sobre esto luego, luego si queréis entramos en, en, en más detalle ¿Vale? un breve resumen de qué incluye y qué no incluye el proyecto ¿Vale? la Comisión Europea se encarga de financiar hasta el 100% del valor del proyecto con un máximo del valor de que son 15.000 euros y lo que se puede incluir en el voucher es el equipamiento y los costes de instalación, es decir, lo que es la inversión. Lo que sea mantenimiento no se puede pagar con, la, con el voucher. Lo que es mantenimiento tiene que correr a cargo del municipio. Como es la conexión a internet por, por tres años, como es que. Y eso fue una pregunta que se hizo ayer en, en otra jornada. No se puede hacer ningún tipo de. No de, se puede sacar ningún tipo de beneficio. De esta, de esta conexión para por ejemplo abaratar el mantenimiento es decir no se puede poner publicidad no se puede cobrar a los usuarios no se puede utilizar un pongo el wifi gratuito pero luego pongo uno premium de pago todo eso no se puede hacer esto es gratuito para, para los usuarios de cual, en cual, de cualquier de cualquier forma es el ayuntamiento el que es responsable de buscar la financiación para lo que es el, para lo que es el mantenimiento estos son la, un poco las la, la reglas concretas de los nombres de la, del nombre de la red. Vale, la idea aquí es que haya una experiencia única para el usuario en toda Europa, es decir, que si os conectáis aquí en Sevilla o en Córdoba y luego vais a, a Berlín y también tiene una red Wi-Fi for you que la experiencia sea la misma o lo más parecida posible. Para eso, el nombre de la red se tiene que llamar Wi-Fi for you. No vale Wi-Fi for you Villanueva de. No vale. Es que digo porque ha salido, ha salido en el periódico, o sea, lo hemos, lo hemos visto que en algún caso, eh, perdón, en algún caso ha, ha salido y, y, y, lo, y lo, pre, lo pretendían hacer así, ¿no? Y se tiene que corregir. Entonces tiene que ser Wi-Fi for you. Y esta, esta red con este nombre Wi-Fi for you tiene que tener un portal cautivo, ¿vale? Una página web, en la cual eh, el usuario simplemente dándole, en principio, dándole. A un, ...a un botón, con un click to connect... ...se debe conectar a Internet. ¿vale? La, la, la comisión lo que establece... ...es que si no hay una regulación nacional... ...que obliga... ...a identificar al usuario... ...de alguna manera... ...el acceso tiene que ser simplemente un botón... ...para conectarse. Esto está sujeto a lo que indique... ...como decía, la regulación nacional. En el caso de España... Mmm, ...bueno y en general... En, y en, general en, ...en casi todos los países de Europa... ...este tema no está del todo claro... ¿Vale? Es, bastante, es un tema muy delicado el equilibrio entre la privacidad y eh, la posibilidad de identificar usuarios por temas de, de, de uso o abuso de la red y que la fuerza y cuerpo de seguridad puedan, puedan acceder a, a los datos de los usuarios para identificarlos. Y hay bastante lío, con, incluso con sentencia del Tribunal, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por medio. Así que no está del todo claro la situación en este caso. Entonces, en España. Este tema tendréis que consultarlo con el ministerio, ¿vale? Que son los responsables, digamos, los responsables de este tema, y serían los que tendrían que interpretar si aquí sería necesario que se identificara a los usuarios cuando se conectan a la, a la wifi o no. ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, esta red tiene que tener ese portal cautivo con ese con ese botón para conectarse. El diseño de la página web es libre para los ayuntamientos, es decir, cada uno podéis diseñar el portal como queráis lo único que se tiene que, que cumplir es que se incluya la identidad visual de la, de, que establece la Comisión Europea para el programa, que se incluya también un pequeño software que lo que hace es monitorizar, que permite a la Comisión Europea monitorizar de forma remota las redes, ¿vale? y monitorizar mmm, con monitorizar me refiero comprobar que la red está funcionando, y no digamos, hacer ningún tipo de mm, seguimiento de datos personales de usuarios ni nada por el estilo. Es simplemente la posibilidad de que la Comisión vea que la identidad visual efectivamente está puesta y que se están conectando usuarios a la red, simplemente. ¿Vale? Y en una, segunda fa en una segunda fase se va a proporcionar por parte de la Comisión Europea a todos los ayuntamientos de forma gratuita, un servicio de autenticación único para todos los usuarios de todas las redes Wi-Fi 4U en Europa. ¿Vale? Esto es una licitación que la Comisión Europea está a punto, de tener, a punto de publicar para que una empresa se ocupe de este servicio a todas las redes. ¿Vale? Es decir, como os comentaba, esto es gratuito para los ayuntamientos, no cuesta lo paga la Comisión Europea durante la, la vida del proyecto y lo único que tenéis que hacer, y tenéis la obligación de hacerlo, es conectar ese servicio, es decir, dar la posibilidad a los usuarios de que se conecten a este servicio, de forma que habrá, digamos, dos redes. Una red básica, abierta, que es la red Wi-Fi wifi forío, y otra red encristada segura, con este servicio de autenticación, que todavía no está definido el nombre, y cuando cuando ya esté, cuando eso ya, cuando esté ya elegida la empresa, pues, se os informará a todos los municipios que tengáis un bache, se os dirá cómo tenéis que, que conectaros, cuál será el nombre y todo, y todos los demás detalles. ¿Vale? Y estos son un pequeño resumen de los resultados que ha habido hasta ahora del proyecto, ¿vale? Esta es la primera convocatoria que fue, se hizo en noviembre del año pasado. Como veis ahí, fueron 42 millones de euros y 2.800 vouchers asignados. El mecanismo, pues creo que casi todos lo, lo conocéis, ¿no? El día de la convocatoria, a la hora establecida, se abre la, la posibilidad de solicitarlo y el primero que lo solicita, pues el primero que se lo lleva. ¿vale? Esto que también ha recibido bastantes críticas porque se puede considerar injusto y en parte pues podría considerarse porque París necesita 15.000 euros cuando un municipio pequeño sí que lo puede necesitar de verdad. no pues, Digamos que la, lo que hay detrás, por un lado, es lo que os comentaba. El hecho de que este proyecto se quiere que sirva de concienciación para la importancia de las telecomunicaciones, pues efectivamente este sistema evidentemente le da más, entre comillas, más expectación y, provoque, y, y genera más más eh, seguimiento de lo que hubiera sido un puro una pura asignación por por justicia o por necesidad ¿no? y también es verdad que bueno que tiene ese que tiene ese sistema pero tiene un balance geográfico para asegurar que no que un país no se queda con todos los vouchers ¿no? y ese balance en esta convocatoria como veis ahí era un mínimo de 15 15 vouchers por país y un máximo del 8% de todos los vouchers que en este caso eran 224 y, y, como, y como podéis ver también, la participación fue masiva. Hubo, hay más de 21.500, creo que ahora mismo ya estamos en 24.000 o 25.000 municipios registrados. Es decir, que es prácticamente el 25% de todos los municipios de Europa. Hubo 13.200 solicitudes y 3.500 en los cinco primeros segundos. ¿Vale? Es decir, esto para que os dé una, una idea de la velocidad... O, que, que está lo, lo, lo pendiente que estaba la gente para solicitarlo ¿vale? porque hemos recibido también quejas de es que yo lo solicité a la una y no me lo habéis dado pues es que fue muy rápido y lo que cuenta evidentemente es el tiempo en el que se registra el servidor de la comisión ¿vale? entonces en esta primera convocatoria por ejemplo como podéis ver eh, España fue el tercer país que más rápido eh, agotó los vouchers en un segundo y pico ya se habían agotado todos los vouchers de España es decir, que el que le diera, se lo pensara un poquito, esto no era, ya, ya no tenía posibilidad. Y en Italia tardaron 0,7 segundos. Es decir, que, que los hay más pendientes. vale Y, y sin embargo, luego hubo algunos países que, bueno, que por lo que sea tampoco ha habido tanta tanto interés, como Islandia, que no ha llegado al mínimo porque es que no hubo suficientes solicitudes, básicamente. Entonces, no. Vamos, ¿interés o, o, o no interés? Porque, porque algunos países que no es cuestión de interés, sino es cuestión del número, digamos, de municipios, porque en España somos 8.100 y pico, me parece, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunos países que el número de municipios es muy pequeño. Entonces, pues, la verdad, el, el... comparativamente hay bastante también desequilibrio, ¿no? Y eso también es uno de, lo, de los motivos por, el cual es, por los cuales este sistema, el primero que llega, el primero que, que se lo lleva con el balance geográfico, también genera o ha generado también mucho debate entre los países, y como podéis ver aquí, la segunda convocatoria se ha cambiado. ¿vale? El, máximo, el máximo por país se aumentó al 15% porque los países grandes, digamos los que tienen muchos municipios, pues se quejaban de que mmm, Luxemburgo ya prácticamente está cubierto entero. Y sin embargo los países grandes, pues por mucho que fueran 200 vouchers, pues realmente es una pequeña, muy pequeña proporción. ¿no? Entonces, esta segunda convocatoria que fue... Efectivamente, hace muy poco, fue el 4 de abril y se han anunciado los ganadores el 15 de mayo, ¿vale? Era entre, entre 15 y 510 vouchers. Otra vez hubo muchísimas solicitudes, otra vez también muy rápido, ¿vale? Con el 98% de los vouchers agotados en el primer minuto y otra vez lo, más o menos los mismos países, esta vez en vez de los terceros fuimos los segundos, ¿vale? Y, y otra vez hemos conseguido el máximo de, el máximo número de vouchers posible. Y, y, como, y como os decía, hay ya unos cuantos países, como veis ahí, como Bulgaria, Grecia, Croacia que entre las dos convocatorias ya más de la mitad de sus municipios tienen ya un, un voucher. Mientras que en el caso de España yo creo que estamos en el 13 o 18% y, y por ejemplo Francia incluso está por debajo, está en el 9% de, de, de sus municipios. ¿Vale? Aquí tenéis las páginas generales de información de la, de la iniciativa. ¿Vale? La primera es la página de la, de la Comisión Europea sobre el proyecto con las preguntas frecuentes. El siguiente es el punto de contacto general. ...de la Comisión Europea para cualquier tema... ...no solo para Wi-Fi 4 sino para cualquier tema... ...pero incluye, eh, por supuesto, Wifi4U... ...y aquí, se, aquí podéis eh, preguntaros por correo o por teléfono... ...y os atienden, y os atienden en, en español. ¿vale? Y por último, en la página web de INEA... ...que es la agencia ejecutiva de la Comisión... ...que se encarga de este, de este proyecto... ...que gestiona la convocatoria... ...que es el que va a firmar lo, los acuerdos de subvención... ...y el que esperemos que no sea necesario... ...en algún caso tuviera que recuperar las ayudas en caso en caso de que algo no fuera bien. En esta página tenéis, tenéis, todos los, tenéis toda la documentación del proyecto, tenéis lo, el modelo de, digamos, de, sub, de acuerdo de subvención que hay que firmar, tenéis lo, todos los documentos, todos los requisitos que hay que cumplir, para la identidad visual que os comentaba de la página web, es decir, todo en principio debe estar en la página. Cualquier cosa que falte o cualquier cosa que echéis eché de menos no lo podéis comentar vale para que lo, lo para que lo actualicemos en principio esto es esto es lo que quería comentar de forma genérica